bloque de 15 amparos nos acaban de dar la suspensión definitiva este, entonces muy contentos, muy contentos con esto, uno de los primeros bloques que metimos eh, a, a los juzgados de distrito ya se resolvió eh, bueno, se resolvió la parte de la suspensión definitiva ahora hay, hay que esperar la sentencia que vendrá en unos 4 o 5 meses más, pero, pero la suspensión definitiva de este primer bloque de restaurantes que son 14 o 15, no recuerdo, 14 o 15, ya está dada. Eso significa que ya... No puedo decirlo por motivo de decirlo, ¿no? Pero eso ya eso significa, significa que, que... Van, a operar, van a poder operar. Es correcto, ya. ahorita ya pueden operar conforme a la ley anterior, es mm -hmm. decir, tampoco quiere decir que tienen la libertad para hacer las cosas este, como quieran, no, hay una ley que ya, que ya existía y van a tener que acatarse a esa ley a la ley anterior, pero sí, es correcto pueden ya operar conforme a la ley anterior fueron los? Es correcto como se venía haciendo eh, anteriormente. ¿Cuántos son, señor, más o menos los que faltarían? Más o menos, porque... Pues nos faltan son todavía son 60 los que metimos entonces todavía ah. nos faltan cinco más o menos por, por definir ¿no? ¿Por 20, 20, 30, 35 el, el paquete de, de estos, de, de estos de, de que aceptados ¿De qué son? ¿Son todos, de todos son de cancún todos son de cancún algunos de Zona hotelera y algunos del centro pues mira al final del día todo depende de los jueces no este porque cayeron en diferentes en diferentes juzgados y los jueces de, de repente tienen diferentes criterios pero en ese en el, los amparos van en el mismo sentido por lo cual sería lógico que se diera la suspensión definitiva toda vez que van exactamente del mismo sentido. Bueno, sabe, ya, ya se demostró, no, ya ya grandes cadenas hoteleras, grandes comercios, eh, tiendas de conveniencia y ahora los restaurantes estamos dándole a revés a esto. Aquí lo importante es cuando empiecen a salir las sentencias. Cuando salgan más de cuatro o cinco sentencias ya favorables, es decir, ya eh, dándonos la razón, entonces se va a crear jurisprudencia, lo cual pues, se tiene que convertir en ley y probablemente los legisladores tengan que regresar a, a regular eso. ¿De los juzgados de distrito? Creo que es del tercero. No recuerdo bien, pero creo que es del tercero. Esto, pero es que con esto se pues, este, animaría a aquellos estalanteros que todavía no se animan a interponer estos recursos que iban bueno, a no pueden porque se terminó el término constitucional para poder este, eh, interponer el juicio de garantías, que es el amparo. Tendrían que esperarse hasta que hubiera algún acto de autoridad, es decir, que llegaran a multarlos y, pues, sí podrían ampararse. Pero, este, pues, es muy, es muy riesgoso porque las multas son muy altas. ¿Y de momento no tiene ninguna multa, ninguna sanción De momento no, y, y, quiero, y quiero ser muy enfático con esto: hemos tenido un acercamiento. Eh, tanto con el licenciado Jaime Torres, que es el director de Prisa a nivel estatal, como con eh, eh, el licenciado Israel, que es el de la zona norte. La verdad, gran apertura de ellos, nos han explicado perfectamente cómo funciona, están con una apertura total, estamos trabajando en conjunto, precisamente para evitar eh, confrontaciones y poder trabajar de la mano, con, con ellos, ¿no? Para, para evitar la corrupción y evitar que los inspectores nos sobresalten con algún tipo de situación. Y a raíz de esos contratos, Julio, eh, la cofeprisa había dicho que pues, hecho, a partir de abril ya tendría que colocar los señalamientos ¿no? y estas eh, prohibiciones entre los anuncios. ¿Lo van a hacer o quedaría, digamos, sin efecto para ustedes? Los... De cualquier forma, la ley anterior contemplaba ya los, los señalamientos, o sea, ya había unos señalamientos previos, uh -huh. se seguirá con esos señalamientos y los que no serán parados tienen, tienen sí, o sí que poner sus señalamientos, porque Pues es una ley y hay que acatarla, ¿no? Ya está publicando el diario de la Federación, es ley, la ley es la ley.